Tenemos lo siguiente, la caída libre se define como el movimiento en el cual un cuerpo cae desde una altura determinada y se ve influenciado por la fuerza de gravedad. Se considera como un movimiento uniforme acelerado. Entonces tenemos lo siguiente, acá hay una altura y este movimiento de esta pelotica depende de la gravedad, o sea que a eso se le considera como movimiento de caída libre. La distancia a la altura, se simboliza con H, y la aceleración es la gravedad. Aplicaciones. Lo podemos ver en movimientos en los cuales se lanzan de paracaídas, es un movimiento de caída libre. También lo podemos ver, por ejemplo, en la industria alimenticia, en la cual se transporta la alimentación y luego cae, digamos, a un tanque de, de preparación. Y también lo podemos ver en la distribución de material, en una máquina empacadora, va cayendo por caída libre, definamos un poco más profundamente la caída libre, tenemos este, esta pelotica y ella se ve, inicia con una velocidad que es cero y empieza a aumentar su velocidad haciéndose diferente a cero. A esta velocidad se le conoce como una velocidad máxima. Bien, recordemos la fórmula que regía el movimiento uniformemente acelerado. Distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esta es la fórmula que lo regía. Entonces, si cambiamos las variables, ya no, esta x la vamos a llamar y, entonces va a cambiar, y miremos que la velocidad inicial es 0. Como es 0, al reemplazar acá, este término se cancela, quedando solamente esto. Pero miremos que estamos hablando de aceleración, y esa aceleración viene dada por la gravedad. Entonces, la gravedad vale 9,8, entonces este valor de g se reemplazaría acá. Entonces quedaría y igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2, siendo esta una de las ecuaciones más importantes en caída libre. Otra ecuación, la siguiente, velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo. Y tenemos otra que la velocidad final es igual a la raíz de 2 por g por altura. Entonces, y es altura, t es tiempo, g es gravedad. Y estas tres ecuaciones son las que rigen el movimiento de caída libre. Entonces ya sabemos que la velocidad inicial va a valer 0, pero sí va a haber una velocidad final que es diferente de 0. Vamos a trabajar con estas ecuaciones en ejemplos de aplicación. Miremos. Ejemplo número 1. Un objeto es soltado desde una altura de 100 metros. ¿Cuánto tiempo le toma llegar al suelo y qué velocidad alcanza? Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos este cuerpo en el cual tiene una altura de 100 metros donde se lanza. Y nos están pidiendo calcular el tiempo. Entonces para ello vamos a utilizar esta ecuación. Tenemos la altura, tenemos la gravedad, vamos a despejar el tiempo. Entonces reemplacemos 100 metros, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, este 2 que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar. Esto nos daría 200 metros. Ahora, este término que está acá multiplicando al tiempo lo vamos a pasar a dividir. Quedando 200 sobre 9,8. Hacemos esta operación, metros y metros se cancelan, nos queda solamente segundos. Por lo de la oreja quedaría segundos al cuadrado. 200 dividido 9,8 nos da 20,408 segundos al cuadrado. Como está al cuadrado, debemos sacarle la raíz para cancelar los segundos al cuadrado. Entonces nos quedaría 4,517 segundos. Este sería el tiempo necesario en el cual la pelotita al caer llega con este tiempo. Ahora, me piden la velocidad final. Entonces utilizamos la fórmula. Gravedad por tiempo. Tenemos la gravedad y acabamos de encontrar el tiempo. Reemplazamos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 4,517 segundos. Se cancela el este cuadrado con ese segundo, quedándonos en metros sobre segundos. Efectuamos la multiplicación y nos queda 44,26 metros sobre segundo Esta sería la velocidad final. 44,26. Bien. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Un coco se desprende de un árbol y llega al suelo en, de 1,5 segundos. ¿Qué altura tiene la palmera y con qué velocidad llega al suelo? Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos una palmera y uno de estos cocos se desplaza hacia el suelo en un tiempo de 1,5 segundos. Nos preguntan la altura, entonces volvemos a la ecuación. Y igual gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2 y vamos a ir reemplazando entonces tenemos que la gravedad es 9,8 y tenemos que el tiempo es 1,5 segundos esto se eleva al cuadrado y esto nos da 2,25 segundos al cuadrado y 9,8 dividido 2 nos da 4,9 se cancelan segundos cuadrados con segundos cuadrados y efectuamos la multiplicación dándonos 11,025 metros esta sería la altura a la cual cayó el coco en la palmera. Ahora, ¿con qué velocidad llega al suelo? Vamos entonces a mirar la velocidad. Tenemos dos fórmulas para la velocidad. Velocidad final igual a raíz de 2 por g por y, o gravedad por tiempo. Vamos a utilizar en, en esta ocasión, vamos a utilizar esta. Aunque podemos calcularla también con la otra. Es indiferente. Entonces, vamos a reemplazar. 2 por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 11,025 metros. Efectuamos la multiplicación, nos da 216,09 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Metro por metro nos da metro cuadrado. Y como está en raíz, la calculamos y nos da 14,7 metros sobre segundos. Esta sería la velocidad final a la cual cayó el coco.